Bienvenidos a un nuevo espacio de Valladolid Dialoga. ¿Cuántas veces hemos escuchado este término que tan poco gusta en la provincia ¿no? de la España vacía? Esto no agrada porque se está trabajando mucho en conseguir que ese término que tan poco gusta como la España vacía se convierta en la España de oportunidades. Y de hecho, si algo ha traído consigo la pandemia, ha sido la digitalización y ha sido el que cada vez más se pueda trabajar donde se quiera porque todo está mucho más unido a través de Internet, a través de redes sociales y a través de otros mecanismos que nos permiten trabajar, vivir donde queramos, pero trabajar de una manera más global. De ellos de lo que vamos a hablar hoy en Valladolid Dialoga, vamos a hablar de esto y también vamos a hablar de cómo la COE, junto con la Diputación de Valladolid, pretende ayudar a las empresas y a futuros empresarios que a lo mejor están al otro lado y dicen, ¿qué hago ahora? ¿Qué, cómo, cómo, ¿Cómo emprendo? Pues, ¿qué, qué, ¿Qué opciones tengo? A lo mejor las opciones están en, esas poblaciones, en esa población, en, esas, en esa provincia, en esas localidades y en esos municipios que quién sabe... ...de esto vamos a hablar en los próximos minutos... ...y esto es Valladolid Dialoga... ...empezamos por saludar a Víctor Alonso... ...muy buenas, vicepresidenta de Diputación de Valladolid... ...Víctor, Hola. En, lo, en la línea de lo que estaba comentando... ...la España de oportunidades... ...es lo que se está trabajando desde la Diputación de Valladolid ¿verdad? Sí, muy buenas tardes a todos y sin duda alguna... ...en estos momentos de pandemia, en estas situaciones... ...lo que ha ocurrido con el medio rural... ...es que es un territorio lleno de oportunidades... ...lo era antes, pero ahora lo que se ha puesto de manifiesto pues con una realidad absoluta, como puede ser pues una mejora de calidad de vida, pues estar en espacios más abiertos que en otros lugares está más complicado. Para tener esas oportunidades tiene que ir acompañada de determinados servicios y también, como no puede ser de otra forma, de Internet. Internet, que tiene que llegar a todo el territorio de la provincia de Valladolid, es fundamental. Se lo reclamamos a las administraciones competentes que nos tienen que dotar a todo el territorio internet para que la digitalización que necesitan absolutamente todas las empresas sea posible para ser más competitivas, para tener mayor productividad y un mayor empleo en el medio rural. ¿En qué momento estamos ahora mismo en la provincia de Valladolid en cuanto a internet? ¿Cuántas localidades, cuántos municipios no tienen un internet para poder desarrollar su actividad laboral? A ver, yo creo que lo que intentamos es que... ...todo el territorio provincial tenga un internet de calidad... ...no un internet, un internet de calidad... ...que tenga una capacidad de conexión... ...para que una empresa de alta digitalización... ...o que necesite... ...pues la banda ancha, ahora en el Valle Esgueva... ...se ha puesto en marcha un proyecto... ...para que los 15 municipios del Valle Esgueva... ...pues tengamos banda ancha... ...tengan la oportunidad absolutamente cualquier empresa... ...cualquier persona que quiera vivir en el medio rural... ...de poder trabajar con una absoluta normalidad... ...como que estuviera en cualquier punto de España... ...en el momento más urbanizado, en el lugar más urbanizado. Ángela de Miguel, muy buenas... ...presidenta de COE en Valladolid... Bueno, vamos a, a comentar también, porque hoy se viene a hablar de varios puntos, de uno que es te acompañamos, uno digitalízate y otro consolídate, ¿no? que son un poco el proceso en el que la COE quiere ayudar a las empresas de la provincia de Valladolid. Sí, efectivamente, eh, son una de las cuestiones, como bien empezabas tú en esta serie de Valladolid Dialoga, uno de los objetivos que tenemos es bueno, pues, eh, utilizar todas esas oportunidades que además después de la pandemia yo creo que son claras y que nos da el mundo rural y que además compartimos totalmente con la Diputación de Valladolid. Claro. Y desde luego de su mano pues estamos tratando de apoyar e impulsar eh, medidas para que las eh, empresas y los autónomos de nuestra provincia pues puedan realmente tener esa oportunidad de crecer y ser, más, y ser más competitivos y también, bueno, pues generar empleo, que es uno de los objetivos y ahora con tanta necesidad que tenemos, pues de luego tenemos que trabajar todos en esa, en esa línea. Y como bien decías, pues tenemos varias líneas, ¿no? El, te acompañamos, que lo que hacemos es apoyar y ayudar con tareas de asesoramiento a las empresas, buscando esa, esa bueno, pues siempre esa competitividad. Se está trabajando con muchísimas empresas de, de la provincia. Tenemos también el programa Digitalízate, porque como bien sabemos hoy en día pues el mundo digital nos ofrece muchísimas oportunidades en esta línea se trabaja con dos en, en dos maneras no con las empresas más pequeñas pues enseñándoles las herramientas básicas y, y pues cosas, temas de, de ciberseguridad de redes sociales de certificados etcétera etcétera y luego por otro lado con empresas ya de mayor eh, tamaño pues haciendo networking donde se puedan compartir buenas prácticas sí. y el programa Consolidate que llevamos varios años en el cual lo que hacemos es trabajar con eh, empresas haciéndoles un diagnóstico de consultoría para que, bueno, pues ayudarlas a, a crecer. A que puedan dar el siguiente a paso. Que dar el siguiente paso y desde luego está teniendo resultados muy buenos porque ya hemos visto cómo se está fijando población, eh, se está fijando empleo y se está contratando más, o sea que los resultados son realmente espectaculares. Tenemos también con nosotros a Francisco Rodríguez San José, alcalde de Uruña, que mejor, me les ha decidido que invitar al alcalde de un municipio como el de Urueña, que seguro que si se sabe llevar, eh, teniendo en cuenta que es la villa del libro, habrá muchas librerías que puedan decir, pues yo opto por hacer mi vida en Urueña y seguramente comercializar los libros que tengo en Urueña a todo el mundo, ¿no? Sí, desde luego, todas las, las librerías que hay actualmente en Urueña venden casi su totalidad de los libros a través de Internet. Internet que, bueno... A veces funciona del todo bien, funciona no bien, pero sí que necesitamos en Uruña, por ejemplo, eh, tener fibra. Los vecinos, ¿qué es lo que más le reclaman a usted para poder seguir eh, estando en el municipio de Urueña, seguir viviendo allí? A ver, sobre todo la calidad de vida de que da un pueblo no lo da, como decía Víctor, el mundo rural ahora mismo, en, en la época de la pandemia, sobre todo, creo que da mucha calidad de vida ahora mismo. Tenemos también con nosotros a Fernando Ovellero, Obey... eh, soluciones integrales válidas, hablemos un poco de soluciones integrales válidas de cara a un pequeño empresario que a lo mejor eh, hace queso, pongámonos el caso, ¿no? ¿Cómo se le puede ayudar para que dé ese siguiente paso? Hombre, él tiene que ser consciente de dónde está su mercado, ahora mismo el mercado es global Ahora su competencia no es el quesero de al lado, que, le está, que hace un queso de otra forma, de otra manera, con unos matices. Ahora el mundo, es, eh, los, todos los quesos del mundo son su competencia, pero tiene también la oportunidad de distribuir sus propios quesos a cualquier parte. Entonces eh, es fundamental que sea consciente que tiene que llegar a más gente. Lo bueno que tiene que no tiene que irse él a llevar queso por queso a las casas de la gente, sino que tiene que, tiene que utilizar las herramientas que existen ahora mismo, ...para ir mejorando y poco a poco eh, evolucionando en ese proceso. Claro, en este punto en el que estamos... Eh, ...cuesta llegar a los diferentes municipios... ...a, a alguien que, ha, que lleva 15 años trabajando en, un, eh, en cualquiera... ...de los municipios de Valladolid, que va con su empresa... ...que a lo mejor eh, todo su negocio lo ha hecho con el entorno... ...lo ha hecho solamente con Valladolid Capital... ...y decirle, no, pero es que ahora tu negocio... ...tiene que estar también con eh, León, con Madrid, con... El problema es que no es una opción, es que es lo que hay. Ahora mismo es la, la competencia no está siendo el lo que tengo al lado, la competencia está siendo eh, grandes plataformas que están no se sabe muy en dónde y que están eh, constantemente moviendo furgonetas por, todo el, por todos los países y que te, si, no es, tú, si tú puedes tener el mejor queso del mundo, pero si no es capaz de llegar a ellos a los clientes no lo vas a vender. Entonces, los clientes de al, de al lado de tu casa posiblemente encuentren quesos franceses o quesos de claro. italianos o de otro país que a lo mejor le llaman más la atención que el tuyo porque puede que hasta ni lo conozcan. Pero también es verdad que el francés también va a encontrar el queso de aquí. Exacto. Y también puede ser que lo acabe degustando. Al final se está globalizando todo y tenemos que estar ahí con ello. Tenemos que seguir la corriente en esta ocasión, hay que seguir con ello y lo que hacemos ahora es... Escuchar algún testimonio. Digitalízate. Soy la gerente de Tiedra de Lavanda. Es un centro de interpretación dedicado al mundo de la lavanda, eh, ubicado en el municipio Vallisoletano de Tiedra. Eh, se trata de un proyecto que ha derivado de una explotación agrícola eh, dedicada a, a producir lavandas en, nuestro, en nuestra provincia. Y, y lo que hemos montado es un centro de interpretación para que la gente que visita los campos también pueda visitar y conocer algo más sobre el mundo de la lavanda. Eh, justo cuando estábamos implementando la tienda online, eh, pues es, eh, hemos coincidido con el programa Digitalízate, y por tanto hemos participado en, eh, en Tordesillas, en el municipio de Tordesillas, en un taller que se realizó y posteriormente bueno pues fue un poco el inicio de las primeras publicidad la primera publicidad en redes sociales que realizamos eh, ...con la tienda online de Tiedra de Lavanda... ...nos ha venido muy bien en, en esa fase inicial... Eh, ...pues ese, ese apoyo de Diputación y... y Confederación Vallisol, Vallisoletana de Empresarios... ...justamente estábamos eh, empezando con... con, eh, con la, el funcionamiento de nuestra tienda online... ...de productos naturales de piedra, ...elaborados con, con esencias de lavanda... ...de nuestros campos y, y justamente pues... Eh, se nos presentó el programa Digitalízate y bueno, pues hemos participado en él. Primero hicimos un taller en Tordesillas de, de modo grupal y luego tuvimos un asesoramiento individualizado eh, con una técnico y bueno, pues realmente nos vino muy bien en ese momento. Fue antes de Navidad, antes de la campaña de Navidad y empleamos eh, parte de la, de la subvención recibida pues a a publicidad online y a bueno poner un poco en marcha eh, eh, temas en las redes sociales. Ahora vamos a hablar de un proyecto que es, te acompañamos. Ahora nos lo, nos lo entraremos más eh, a hablar de ello. Pero sí que es verdad que este proyecto que vamos a hablar eh, ...podrán todas las, eh, las personas que nos estén viendo que tienen su negocio en la provincia de Valladolid... ...bien no sea Arroyo de la Encomienda, Laguna de Duero, Medina del Campo o Valladolid Capital... ...podrán eh, acogerse a ello, el proyecto te acompañamos, comentemos cómo nace. Bueno pues eh, la verdad es que hemos vivido un año muy convulso, ¿no? hemos visto cómo ha habido unos cambios de normativa... ...las empresas han estado muy perdidas este año pasado, el, el 2020 ha sido un año muy complejo... Y una de las cosas que nosotros ya hemos observado desde hace mucho es que las empresas a veces pues necesitan asesoramiento. Asesoramiento en temas muy, muy variados, pues en temas medioambientales, en temas legales, en temas laborales. Y, bueno, pues una de las cuestiones que hacemos con la Diputación de Valladolid es poder ayudar a todas las empresas de la provincia eh, ...a responder o solucionar todas esas dudas y consultas que puedan tener... ...y para ello lo hacemos de dos maneras, el que necesita una consulta... ...pues nos la puede hacer directamente a través de... de ...te acompañamos y luego también pues vamos por los diferentes eh, municipios... ...para atender ya de manera presencial a, a todos los empresarios del municipio... ...el 7 de mayo por ejemplo pues estaremos ahí en, sí. en Urueña. tenemos por ejemplo Buecillo el 5 de mayo, que es eh, mañana... Nava del Rey el 6 de mayo, Uruguayas 7 de mayo, Mojados 10 de mayo, lo voy a decir todos para que... Simancas 11 de mayo, Valoria la Buena 12 de mayo, Medina de seco el 14 de mayo, Peñafiel 17 de mayo... Fresno el Viejo el 18 de mayo y Pedrejas, Pedrajas de San Esteban el 19 de mayo. Todos estos días se va a poder ir, bueno, se va a ir y se va a ayudar a los empresarios de cada uno de estos municipios. ¿Qué se pretende con ello y qué se consigue? Yo creo que es fundamental el asesoramiento, el asesoramiento cercano y adaptado en cada momento. Pero desde el inicio de la puesta en marcha o de querer montar un negocio, es fundamental el saber dónde queremos montarlo, cómo queremos montarlo, hacia quién dirigirnos, lo comentábamos anteriormente, cómo promocionarnos, todo ello lo hacemos a través de los distintos convenios que venimos desarrollando y en especial con COE, con el que nos estamos hablando ahora mismo en el convenio actual. A partir de ahí, el asesoramiento, en un momento tan cambiante como el que tuvimos el año pasado, en el que nos tocó cambiar absolutamente el presupuesto entero claro. para adaptarnos a una nueva realidad, a una nueva situación que venía por la pandemia. Tuvimos que cambiar un cambio de financiación para apoyar a aquellos sectores en una situación más complicada, pero no solo estaba el apoyo económico, que es fundamental, es fundamental el apoyo a la hostelería, a la restauración, al comercio, en definitiva a numerosos sectores, al turismo que hemos puesto en marcha a través de distintas iniciativas, además pactadas junto con COE y otros colectivos, sino que también era fundamental el adaptarse a las nuevas situaciones y a las nuevas realidades legales y en ese aspecto pues la COE está haciendo un trabajo fundamental en el asesoramiento a las empresas, como hemos dicho y destacándolo, acercándose a la COE y también a la COE acercándose ...a los distintos municipios, siempre de la mano de la Diputación de Valladolid... ...y si quisiera recordar también a la Oficina del Emprendedor... ...el teléfono de la Oficina del Emprendedor, en 947 47 47... ...que para cualquier cuestión se dirigen a la Diputación... ...que estamos en perfecta sintonía con la COE en este campo... ...y en cualquier otro sentido de necesidades... ...que necesiten las empresas de la provincia de Valladolid". Bueno, eh, Fernando, comentando un poco, de, eh, ustedes se dedican a soluciones integrales, pero seguramente se hayan encontrado eh, con diferentes empresas. ¿Qué es, lo que, eh, ¿Qué es lo más común encontrarse en una empresa dentro de nuestra provincia? ¿En qué es donde le, pone, le, le especifican dónde tiene que poner el foco o en qué no están prestando la suficiente atención? Eh, no sé muy bien a qué te, te... ¿Qué es, ¿Qué, lo, que me ¿qué es lo que más se falla en la provincia cuando se, le, se les da... ¿Algún tipo de consejo cuando ah. se habla con ellos en qué es lo que lo que más se repite, qué es lo que más está fallando? Hombre, eh, principalmente el, el, cuando uno quiere montar un negocio y, y, y emprende esta aventura... Eh, lo, el, se te abre un mundo de posibilidades y, sobre todo, la incertidumbre de saber si lo estás haciendo bien. El tener al lado gente que, que te está diciendo, estás bien ahí, estás haciéndolo, es, es por este camino, te da, tienes estas opciones y tú vas tomando esas decisiones y, y una vez, evidentemente, las, las decisiones las toman las empresas. Pero el, el, el sentirte acompañado, el sentirte respaldado por, por organismos, por, por, por entidades... Que, te, que están a tu lado y que en un momento dado puedes levantar el teléfono y consultar con directamente con una persona que, que acaba siendo amigo tuyo y con el que, que, que te va a dar esa solución o ese apoyo o el saber bueno pues darte una opinión a lo mejor aunque te, no estés en, en ese en el buen camino decir bueno pues ocurre vamos por mucho aquí. que no están en el buen camino o, la, o bueno como todo en la vida es uno va aprendiendo es como esto es como cuando eres padre al final vas aprendiendo por ensayo y error eh, vas haciendo cosas entonces si, si eres capaz ...de estar con los ojos abiertos... ...y estar escuchando e intentar aprender... ...luego evidentemente la decisión la tomas tú... ...pero eh, ellos que ven otros ejemplos como el tuyo... ...y lo han pasado antes... Eh, ...siempre te pueden aconsejar... ...luego evidentemente la decisión es tuya... ...y luego el mercado te deja ir hasta donde llegues. Y el mercado decidirá... a lo mejor uno lo está haciendo bien... ...pero bueno, no, no, no acaba de dar en el punto... ...vamos a ver otro testimonio. Somos una empresa eh, dedicada a la fabricación y ingeniería de electrónica y cableado. Estamos ubicados en un entorno rural como es Huecillo, más concretamente en el Parque Tecnológico de Huecillo. Desde el año 2000 venimos desarrollando nuestra actividad. Fundamentalmente está enfocada al sector industrial. Somos especialistas en trabajar, en colaborar con empresas de iluminación, de automoción, de AGVs, etcétera. Y en este sentido, eh, la COE Valladolid se puso en contacto con nosotros, pues estábamos interesados en, en participar en el programa Consolidate financiado por la Diputación Provincial de Valladolid. Y digamos que accedimos, digamos, a participar justo en un momento en el que se estaba, digamos, produciendo, eh, lamentablemente, la crisis sanitaria de COVID, que todos conocemos, y nos pareció muy interesante porque eh, nos puso, digamos, a disposición de las empresas, más concretamente de la nuestra, eh, unas, una consultoría, horas de consultoría, y en el que pudimos digamos eh, trabajar eh, un plan de acción y digamos en los que pudimos determinar cuáles eran las amenazas las debilidades las fortalezas y las oportunidades digamos, que estaban o que se iban a producir digamos por esta crisis sanitaria Bueno, estábamos eh, comentando lo que tiene que ser la digitalización, lo que es que te acompañen en el proceso. ¿Cuántas veces van al municipio, allí, a, al ayuntamiento, las empresas, pidiendo alguna, algún tipo de ayuda, algún, no, no digo económica, sino tipo de ayuda para la hora de ejecutar esa labor? La verdad es que, bueno, acuden poco, pero sí que nos preguntan eh, qué se puede hacer para mostrarse en Internet a, al mundo, al mundo. Dentro de la digitalización, hablemos de ello, eh, eh, ¿en qué, qué consiste cuando una empresa dentro de la provincia de Valladolid dice venga, yo sí, yo me quiero lanzar, ahora yo hago mi producto, eh, mañana, ¿qué ocurre muchas veces? Que dice, pues, pues como quiero gastarme lo justo o quiero gastarme porque tampoco me da para más, me hago una página web que ya está medianamente hecha, la lanzo y a lo mejor a veces no funciona, ¿no? ¿Qué, qué pasa con esto? Bueno, la verdad es que cada empresa requiere cosas diferentes, entonces hay que tener muy claro el público objetivo que tienes, el producto y cuál es la mejor estrategia, la mejor estrategia de, de venta que puedas hacer. Y luego dentro de la digitalización también tenemos muchas cosas, no solo las herramientas de venta, sino las propias eh, herramientas que tú puedes tener para ser más competitivo dentro de tu propia empresa, ¿no? Porque, bueno, tendiendo al papel cero y otra serie de cuestiones que también se hace depende de la actividad. Con lo cual, al final, eh, no hay una receta mágica para todos, porque si no estaríamos todos iguales, sino que lo que hay que trabajar, y por eso es tan importante la consultoría individualizada, que es un poco lo que tratamos de hacer en estos planes con la Diputación de Valladolid, adecuarnos y adaptarnos a la realidad de cada, de cada, de cada empresa, ...y ver un poco qué necesita, qué tiene, cuáles son tus puntos fuertes... Qué, ...qué te diferencia de los demás... ...y cuál es ese mercado objetivo que cada uno tiene un mercado distinto... ...porque bueno, pues, y, eso es, y eso es un poquito como tenemos que hacer... ...unos trajes a medidas adaptados a esa realidad que tiene cada una de las empresas... ...y de ahí pues estos programas que hacemos individualizados... ...y con, y con consultoría individualizada, porque si no está muy bien la formación genérica... ...pero luego eso hay que pasarlo a la realidad de cada una de las compañías. Hay que puntualizarlo, exactamente. Claro, dentro de lo que, por ejemplo, un municipio como, como Urueña, que dentro de lo que son las... Eh, la, la visita va a ser el 7 de mayo. ¿Cómo va a ser la visita de los diferentes eh, de ciudadanos de, de, de Urueña, los vecinos de Urueña, que se puedan acercar? ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo hacen? Pues a través de la inscripción en la CEE o ir directamente al centro Lea Miguel del Liver. Para que la les asesore a los pequeños empresarios autónomos de lo que tienen que hacer, bien para montar su negocio, que hay algunos emprendedores ahora mismo que están en fase de emprender el negocio, o para los que hay que les digan las ayudas y demás que hay. ¿Usted en el sentido del pueblo cuántos, cuántos nuevos emprendedores está viendo con potencial de poder instaurarse en Uruña? ...y tirar para adelante. Si sí, ahora mismo hay en ciernes dos negocios... ...un hotel y un restaurante... ...que sí que ya ha pedido ayuda a la COE... ...que están, están hablando con la, con la emprendedora... ...que está llevando. Y luego en cuanto también las librerías... ...en qué punto estamos ahora mismo... ...teniendo en cuenta el año que llevamos... Y por las librerías sí que gracias a, a Internet han estado vendiendo durante este año de la pandemia libros y siguen también en el mercado a través de Internet, no solo de las visitas de los fines de semana, sobre todo, que hay de turismo, sino que están a través de Internet vendiendo bastantes sí. Seguimos viendo testimonios, testimonios de digitalización. Es importante que cuando estamos viendo este espacio, si ustedes se ven reflejados, están viendo que, que les surgen diferentes preguntas, que eh, no lo dejen en un programa de televisión, visión, ni mucho menos. Pónganse en contacto con la COE, pregunten y seguramente les puedan ayudar a llevar a cabo ese sueño que ustedes pusieron en marcha o quieren poner en marcha de emprender. Lo vemos. Soy Raquel, vicepresidenta de la Asociación Despierta Tudela y Herrera. Tengo una librería en Tudela de Duero. Y bueno, desde el COE nos han ayudado mucho a la hora de asesorarnos en cuanto a las ayudas que había a raíz del COVID, nuevas normativas y, y demás. Eh, desde la asociación creamos un, un proyecto que nos pareció muy interesante, que es crear, crear una plataforma de venta online con los miembros de la asociación. Eh, nos informaron de los talleres que había, eh, que nos ayudaban un poquito pues, a, a ver, no, eh, abrirnos nuevas posibilidades en, en cuanto a a la situación que había. A raíz de hacer este taller, con las ayudas que nos dio Diputación, eh, hemos podido eh, mantener eh, la plataforma, pagar el mantenimiento de la plataforma, sin que nos cueste nada a nosotros directamente, evidentemente durante un año y medio. El, el Ayuntamiento de Tudela nos, nos ayudó eh, con la implantación de la plataforma. Desde el COE nos ayudan bastante porque, además de informarnos sobre todas las ayudas que, que hay, Vale, para todos, eh, luego a título personal nos van informando de las ayudas o subvenciones que puede haber que nos puedan interesar a nosotros a título particular. Creamos un, un proyecto, una plataforma de venta online, eh, que nos pareció muy interesante pues, para sacar adelante eh, negocios que en este caso por la situación del COVID lo tuvieran más complicado a la hora de sacar sus productos y demás. Eh, la plataforma se llama eloasisdecastilla.com y allí se puede ver eh, no todos los negocios, <ríe> desafortunadamente, pero bueno, sí que se pueden ver bastantes negocios, te puedes hacer una idea general de todo, de todo lo que constituye la, asoci la asociación de Tudela y desde ahí puedes optar a comprar productos eh, bien haciendo la reserva y luego yendo a recoger en tienda o bien llevándolo a casa como cualquier plataforma de venta online. Muy interesante todo lo que se está escuchando en Valladolid Dialoga, pero también hay que tener en cuenta algo. Uno cuando monta un negocio se preocupa mucho de que el negocio esté bien, eh, eh, nos gastamos dinero en acondicionarlo, pero nos gastamos lo mismo o tenemos la misma preocupación con nuestra, la visión que tienen nosotros de manera online. Comentemos eso, Fernando. Sí, es una cosa muy importante. Yo creo que, que todas las facetas del negocio tienen que estar profesionalizadas. Nadie piensa en construirse un, un hotel y pensar que te lo va a hacer eh, es mi sobrino porque hace buenos castillos de arena. Entonces, también cuando vamos a hacer una, una página web, cuando vamos a hacer una campaña de mailing, hay que buscar profesionales que te acompañen. Hay que, hay que, si no los, tienes, no los conoces, pues ayudarte en las asociaciones o en, la, o en los organismos que te puedan acercar a ellos. Es importantísimo ser profesional en todos los aspectos, no solo en la parte que, que tradicional, sino en estas nuevas tecnologías que a veces las dejamos un poco de lado y es lo último que hacemos y en lo que menos se invierte. Creo que es importante buscar ayuda también profesional en ese sentido. Parece que sí, que se da por hecho, bueno, tengo aquí algo ¿no? para, para ir. Para la frase, ir en... la, frase de la, mano, la página web me la hace mi sobrino, <risa> yo lo he oído así de veces. Entonces ya dices, bueno, pues entonces, mal asunto. Vosotros pues desde Soluciones Integrales, eh, ¿Cómo os ha ayudado la COE? Acompañándonos, acompañándonos y decirnos a veces las cosas que estábamos haciendo mal. Evidentemente nosotros tenemos un, un objetivo, tenemos una meta en la que vamos a, a la, hacia la que vamos, y, pero bueno, el camino a veces hay que ir labrando y estar siempre a tu lado y saber que siempre hay una puerta abierta en la que un teléfono al que podemos recurrir y que, y que te da ese, ese, ese apoyo o ese, bueno... O sea, la CEOE para vosotros ha sido un compañero de viaje Exacto. importantísimo y esencial, ¿no? Sí, sí, es fundamental eh, desde el primer momento, sobre todo al inicio, que tienes muchísimas dudas, no sabes muy bien qué hacer, además sobre todo cuando eh, ya es una etapa de tu vida, que no es con 20 años, sino que ya bueno, has pasado por otra serie de, de situaciones y va, empiezas un nuevo no, un negocio y hay que tomar decisiones importantes y entonces buscar, por pues, lo que hablábamos, de la profesionalidad. Ellos son profesionales en, en, el, en el acompañamiento. En el asesoramiento. Bueno, se nos acaba ya el programa, no tenemos mucho más tiempo, pero Ángel, así que me gustaría que eh, comentaras a los espectadores cómo pones en contacto con, con vosotros y sobre todo lo que hemos estado comentando aquí, cómo lo pueden llevar a efecto. Bueno, pues al final eh, nos pueden encontrar perfectamente en internet, Valladolid, estamos en, en la Plaza de Madrid y, y estamos ahí abiertos a todos los empre, eh, empresarios, emprendedores, gente que tenga proyectos, ...para tratar de acompañarlos... ...y por supuesto vamos a estar muy cerquita de ellos... ...porque vamos a recorrer toda la provincia... ...o sea que muy cerquita de donde quieran estar... ...ahí vamos a estar acompañados... ...de los extraordinarios alcaldes... ...que tenemos en la provincia de Valladolid... ...y por supuesto de la Diputación de Valladolid... ...que tanto se preocupa por, por las empresas... ...que pregunten, que se informen... ...la clave del éxito es esa formación... ...estar preparados, contar con buenos profesionales... ...saber cómo hacer las cosas... ...cuando somos muy pequeños... ...a veces no los tenemos internos... ...pues hablemos y preguntemos con profesionales... ...como bien nos ha comentado Fernando... ...eso puede ayudar muchísimo. ...a las empresas que todos tenemos el mismo objetivo aquí... ...y es tener las empresas más grandes, competitivas... ...fijar población y tener una provincia cada vez más rica... ...y nuestros pueblos cada vez más llenos. Francisco, como alcalde de un municipio de la provincia como Urueña... ...qué bien escuchar todo esto ¿no? y sentir... ...que quien apueste por su municipio se va a sentir respaldado. Desde luego el apoyo de la Diputación y de COE... ...es muy importante para establecer los proyectos en el mundo rural. Esperemos que haya muchos y los podamos contar en un futuro... ...y la Diputación siempre de la mano de grandes empresas... ...por ejemplo como la COE para ayudar... ...y que de verdad lo que decíamos... ...con lo que habíamos empezado este espacio... ...que realmente se entienda la provincia la provincia de Valladolid... ...como una provincia de oportunidades... Sin duda alguna. La provincia de Valladolid es un territorio próspero donde están surgiendo empresas, como lo comentaba el alcalde de Urueña, donde están dos en breve para ponerse en marcha nuevas con el acompañamiento de distintas organizaciones como CEO en la que nos encontramos y con unos magníficos empresarios que van recorriendo toda la provincia y a lo largo de todos los municipios y esperemos pues que con el acompañamiento de la Diputación tanto con ayuda directa para el emprendimiento para el mantenimiento del empleo para la internalización para la formación para la innovación y para la financiación pues que podamos que la provincia de Valladolid pues siga teniendo un mayor número de empresas más grandes y un mayor número de empleos ...a poder ser posible y sin duda alguna pues que todas las personas... ...que tienen alguna inquietud, alguna duda empresarial... ...o bien que se dirijan a la Diputación de Valladolid... ...o a cualquiera de las organizaciones colaboradoras... ...que estaremos encantados de acompañarles. Muchísimas gracias por haber estado al otro lado... ...es verdad que hoy no ha habido una tertulia como tal... ...pero sí que es muy interesante también en Valladolid Dialoga... ...hablar de estos espacios en el que ustedes sientan... ...que si están empezando un proyecto de vida como es... ...crear su empresa, emprender o lo tienen en marcha no se sientan solos, ahí seguramente en la COE tendrán, como nos decía Fernando, un aliado, un compañero de viaje, para que en ese proceso saber en qué nos estamos equivocando y si no nos estamos equivocando, seguir acertando y seguro poder apostar por la provincia de Valladolid. Esto es Valladolid Alóga y muchas gracias por haber estado ahí.